Nos trasladamos hasta el departamento de Beni, allí a través de una modificación del decreto supremo, es que se permite que los ganaderos puedan ampliar también sus terrenos y, y zonas con el objetivo de beneficiar a este sector. El presidente Morales aprobó este martes en Trinidad la modificación del decreto supremo 26075 sobre tierras de producción forestal permanente para ampliar las áreas de producción del sector ganadero del departamento amazónico del Beni. A veces, de pasar y revisar las normas de gestiones pasadas siempre requiere un poco de tiempo. Pero para eso están los bonitos sociales, asociaciones, instituciones que vean por sus reivindicaciones. Y saludo no solamente una preocupación, sino una ocupación para modificar el decreto. Supremo ya mencionado a la cabeza de la Federación de Personas Privadas del Departamento, especialmente los ganaderos. Entendiendo o repasando, revisando el decreto y escuchando al pueblo, yo llegué a la siguiente conclusión, no puede haber departamentos de primera ni departamento de segunda. Compañeras y compañeros de todos los medianos, Bolivia tiene mucha esperanza, y hemos sorprendido al mundo gracias a, a la unidad del pueblo boliviano y tuvimos no para continuar que Bolivia sigue siendo modelo de crecimiento económico en Sudamérica. Repito nuevamente, todos tienen los mismos derechos, cambiamos de ese decreto y hemos cambiado la misión política. Muchas gracias. Así también el presidente de la Federación de Ganaderos del Beni expresó satisfacción ya que con esta modificación permitirá mayor progreso y desarrollo agrícola y ganadera para el departamento. Con esta modificación del decreto 26075 de áreas forestales permanentes ya nos va a permitir el desarrollo del departamento. Es un beneficio para todos los venianos porque vamos a comenzar a producir, vamos a introducir la agricultura, las fronteras agrícolas, se va a expandir el tema del crecimiento, la la va a ser una realidad aprovechando todos los subproductos de la agricultura. Ahora lo que nos queda es invertir al sector privado y ser un departamento productor. ¿no? Y de aquí para adelante es nomás la in iniciativa del sector privado para seguir adelante con este desarrollo del departamento.